Hola de nuevo, pues en esta semana te traigo un reto relacionado con la alimentación, con los hábitos en nuestra comida, cuando vamos a la mesa. Y lo puedes hacer en una comida o en todas las comidas, tú eliges. ¿Y cuál es el reto esta semana? Pues levantarte de la mesa con una pizca de hambre o comer al 70% aproximadamente. Hay, según las culturas, esto, por ejemplo, los japoneses lo llaman ara achibu, que es simplemente eso, comer al 70%, no llenarte. Levantarte a la mesa cuando ya estás bien, estás saciado, que no quiere decir que estés lleno. Y inténtalo esta semana, por lo menos en una comida durante el día, y ya me dirás el resultado. Verás cómo te encuentras bien, a los 20 minutos estás perfecto, con energía, no estás ahí embotado, no, no tienes un sueño atroz sino que cada vez te vas encontrando mejor y esto para los que estáis intentando controlar el peso es genial, es uno de los mejores consejos y uno de los que tengo en mi plan de coaching nutricional, si quieres más información pues puedes ir a mi web pero solo con que apliques el consejo, el reto de esta semana verás los resultados a todos nos cuesta, y más en esta sociedad occidental. Yo vengo de comer y no lo he aplicado, pero pienso en él habitualmente. Así que ya sabes, levántate de la mesa con una pizca de hambre. Ahora, achibú. Espero que te haya gustado este vídeo. Ya sabes, thumbs up, aplicarlo durante esta semana y nos vemos en los siguientes vídeos. Agur, yogur...